Y Las Mujeres, que es el disco que se oye <risa> subido por todas partes, de quiere? Bueno, yo creo que La Mujer es lo más hermoso que Dios nos ha regalado en este planeta. Y, y así como saqué Mujeres Divinas, ahora uh, viene un LP uh, que sale, yo creo que en junio. Sí. Se llama Entre el Amor y Yo. Entre el Amor y Yo. Y nomás, uh, como termina, tiene una terminación que dice... Entre el amor y yo sabemos de placeres... Y es nuestra religión amar a las mujeres. Entre el amor y yo tenemos una historia. Amar a una mujer es conocer la gloria. Yo creo que eso dice más que todas las palabras. Sí. ¿Qué, ¿Qué experiencia le dejó cantar con, con Roberto Carlos? Pues una experiencia muy extraña porque es muy... Sí. Él es muy supersticioso, todo lo contrario de, de, de lo que yo soy. Por ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, él, él no podía en el rancho uh, subir, eh, por la, más bien bajar por la escalera por, por la cual subió. Ah, no. Mal eh, eh, Se viste solamente de azul y blanco. Y este, pues me costó mucho trabajo. Yo le dirigí el, el video. Sí. Y me costó mucho trabajo porque para, para principios de cuenta me llegó a las 2 de la tarde cuando yo lo ocupaba a las 10 de la mañana. Que... Entonces ya después tuve que hacer muchas cosas, eh, trucos que se aprende uno en el cine para, para poder sacar el video. Pero yo creo que, que yo triunfé, si es que se le llama triunfar, a la tenacidad que tuve por cansancio más bien que por calidad. Uh -huh. eh, llegó el día en que como te decía murió javier solís y me, me llamaron las, me llovieron las llamadas para grabar de todas las grabadoras porque méxico se quedó realmente sin cantante entonces yo entré a, a cbs que es ahora sony mm. eh, y me convertí en me fui convirtiendo poco a poco poco a poco cuando salió volver volver uf, eso llegó hasta España primer lugar, un año, y, y fue cuando vine aquí a Colombia por primera vez, y a muchos países, a Estados Unidos y todo. ¿Cómo quiere que termine su vida en el rancho? Bueno, yo quiero más que todo no en el rancho, donde me quiera recoger Dios, pero quiero que la gente me recuerde como, mmm, con el cariño que me ha tenido hasta ahorita, como un familiar, no como un artista. Yo nunca jamás... He salido a un escenario pensando que soy un ídolo, un artista. ¿no? ¿Pero tiene algún tipo de, de creencia? De... Bueno, soy católico. Sí. Soy católico eh, dentro de lo que cabe. Soy católico, no fanático. Uh -huh. ¿Pero, pero, pero va, va, va a la, la misa. A, a misa no puedo ir. Tengo capillas en mi rancho. Sí. Eh, y, y yo tengo capillas por tengo varios ranchos y en cada una hay una capilla así ah, eh, Vamos para... a hacer un, un, una, una, un, un ejemplo Usted dice, eso lo digo yo al sacerdote cuando me confieso Piense que yo soy un sacerdote A ver sí. Confieses pues yo me acuso, padre, que, que quiero mucho a mi mujer, pero las tentaciones son letras <risa> Eso no se puede hacer, hijo Pues sí, yo sé que no se puede hacer, pero ya cuando pienso ya lo hice Llevó a aprender la penitencia. No puede volver a hacer eso durante cinco años más. No, déjeme siquiera cinco horas más, no padre. <risa> bueno, tú eres lo enfermo, ¿no? <risa> bueno, el momento más bonito de mi vida es todos los días. Cuando subo al escenario y, y siento el cariño y el, la ovación, el amor que me tiene el pueblo, eso es lo más bonito que yo puedo tener, independientemente. De mi familia, claro. yo siempre he dicho que tengo dos familias, casa grande y casa chica. Mm. Mi casa grande es el pueblo, mm. y mi, mi casa chica es mi mujer, mis, mis hijos y niñitos. Vicente, ya para terminar, como yo no puedo pedirle que me cante una canción a mí, quisiera más bien que viniera Paula, que es mi, nuestra asistente del programa, y se la cantara a ella, como si fuera usted dando una serenata a ella, ¿le parece? Claro que sí, con mucho bueno. gusto. Pues cuando tú me dijiste tu nombre... Y me dijiste, te llamabas Paula. Se me hizo un nudo en la garganta porque mi madre en paz descanse se llamaba Paula. Y como acaba de pasar el 10 de mayo, hay una canción que te la quiero contar. Te dice... A ver si puedo, ¿eh? Soy un ser, huma soy un ser humano, No. ¿eh? Y te voy a cantar algo que no ha salido al mercado, ¿eh? y Y este, es una canción muy hermosa y dice... Cuando te haga falta una ilusión Háblame Cuando sienta frío tu corazón Háblame Que no habrá distancia en este mundo Que no alcance por ti ni tendrá un rincón en el mar profundo Que yo no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Vibras tú mm yeah.